¿Cómo llegaste cuando, cuando eh, ibas a empezar el taller o, ibas a, o, o te enteraste del taller? O, ¿Por qué tomaste esa decisión de, de tomarlo? Tomé la decisión de, de entrar contigo al taller porque estaba en un momento realmente de crisis. Después de una separación de 15 años, de, de ser la proveedora al 100% de todo en, en casa, de yo ser la organizadora, la, la que veía por el niño, la que trabajaba, la, que, la mujer ejecutiva, madre y demás. Y yo me creía realmente durante todo ese tiempo que era la mejor mujer, la, la que todo lo podía, la que era una buena madre y una buena esposa. Sin embargo, a raíz de que caía en la crisis y de que me separé, me di cuenta que estaba totalmente equivocada. Totalmente equivocada porque eh, me sentía triste, me sentía sola, me sentía que perdía el control de todo lo que yo venía haciendo y me di cuenta que realmente era una forma de ser equivocada gracias al taller, porque... La crisis dicen que te ayuda a crecer, si la tomas desde ese punto de vista, y si no, no avanzas. Y me di la oportunidad, A mí, para mí lo más importante fue justo eso, darme la oportunidad de cambiar, de abrir mi mente, de abrir mi corazón, de escuchar tantos temas tan interesantes contigo, encontrar mis huellas de abandono, fue maravilloso lleno de lágrimas, pero maravilloso, porque me di cuenta que el que yo pudiera ser una mujer que controlaba realmente era tener miedo a ser abandonada. El dar todo mi ser, el dar todo, todo para todos, me dejó vacía. Me dejó completamente vacía y ¿dónde estaba mi amor propio? ¿Dónde estaba lo que Gabriela quería? lo que de veras necesitaba para ella estar bien, nunca lo tuve. Yo no tuve el apoyo, yo no tuve eh, esa correspondencia por parte del otro lado, pero también entiendo que fue parte de mi responsabilidad. Número uno, no poner límites, mi más grande error. Número dos, el darle el número de prioridad al mundo, a mi trabajo, a mis hijos, y no dármelo a mí. El amor propio hoy, que lo he cultivado cada día más, que aprendí contigo a, a amarme, que aprendí a quitarme todos los miedos que pude haber tenido en el camino, pero sobre todo identificarlos, porque no sabemos a qué, a qué nos, nos causa conflicto. Y tu taller me ha ayudado a saber qué es lo que tengo que quitar y cómo lo tengo que quitar. Si bien es cierto que no es fácil de repente hacer esa conciencia, contigo me fue facilísimo, de verdad. Yo agradezco tanto que estés en el camino de todos y cada uno de nosotros que te necesitamos porque mi vida es otra. Hoy yo puedo decirte que me siento más segura, me siento más tranquila, eh, camino con más firmeza, camino con más fuerza y con mucho más amor propio, para que nada ni nadie haga de mí lo que se le ocurra. ¿Por qué? Porque primero estoy yo para protegerme, y al estar yo bien, bueno, estoy bien con mi hijo, estoy bien con mi familia, estoy bien con todo el mundo. Y eso es algo que yo creo que todos necesitamos aprender, porque creemos a veces que, que estamos bien y hasta que no pasas por este aprendizaje te das cuenta que no no es así, entonces me encantaría que tanta gente y tanta, tantas mujeres que de repente estamos sometidas a vivir de cierta manera, no lo permitan no lo permitan porque no vale la pena, y también hay hombres, muchos hombres que necesitan también ser escuchados, ser valorados, igual que nosotras, estar dentro de una relación tóxica es lo peor que puede haber en tu vida así que ¿Y cómo te sientes hoy en tu relación? ¿Qué, ¿Qué cambios pudiste hacer gracias a tus procesos para que tu relación de hoy sea diferente? Híjoles, empezando por... Eh, hoy mi relación es totalmente diferente. Hoy mis relaciones son mucho más amorosas y seguras. Porque yo, no, yo ya no estoy haciendo tantas cosas que antes hacía, ¿no? Yo era una mujer... Eh, muy controladora, que quería que todo fuera de cierta forma, con una tolerancia a la frustración que tampoco era válida ni era buena para nadie, y que también la otra parte lo siente y se da cuenta y no es nada sano. Hoy eh, me siento más segura de que si están conmigo es por lo que soy y por lo que valgo, y que también estoy tranquila de, de disfrutar la vida. no Mi carácter es totalmente diferente, ya no soy la gruñona que era antes, porque pues también la vida a veces con esas frustraciones o con esa forma de ser estás diferente, estás más enojada con la vida misma, ¿no? Pero es porque traes dentro de ti algo que no has querido o no has podido identificar para sacarlo. Y necesitas trabajar y trabajar mucho, pero vale la pena, vale la pena porque te transformas en otra persona. Hoy disfruto cada día de lo que puedo tener y es, es mucho más para... Y has hecho un trabajo fabuloso, fabuloso, súper aplicada, muy profunda. Muchas gracias. Y, y has creado esa transformación. ¿Qué fue lo que más te, te gustó o lo que más te sirvió del taller? Híjoles, te podré decir que todo me encantó, pero me gusta mucho la claridad y la sencillez con que nos vas llevando de la mano para identificar las cosas. Yo he leído N libros en mi vida, he tomado terapia con N personas, pero solo contigo, he, en tan poco tiempo, y en, de una manera tan sencilla y tan clara, he podido identificar todos los miedos y huellas que tengo o tenía dentro de mi ser. O sea, eso es lo que me gusta. Y también el compartir con mis compañeros... Nuestras experiencias se me hace maravilloso porque es un espejo a veces. Y ese espejo te ayuda más rápido y más fácil a decir: estoy igual. Estoy igual. ¿Y qué tengo que hacer? Eso es lo que me gusta ¿eh? de tu taller, de tu trabajo, de estar contigo. Qué bien, qué bien, qué gusto, qué gusto. Eh, pues, ¿recomiendas los talleres de Ricardo Lerrán? Por supuesto. Recomiendo ampliamente los talleres de Ricardo de la recomiendo todo y cada uno de lo que tú puedas transmitirnos porque eres maravilloso y es una herramienta que muchos necesitamos y que a veces no nos damos la oportunidad y yo me encantaría que mucha gente te conozca y que esté contigo porque sé que es súper seguro que identifiquen algo que les va a ayudar y que van a cambiar. Muchísimas gracias y de nuevo felicidades por tu extraordinario trabajo de verte a ti misma, por tu valentía y por tu entusiasmo y entrega para construir esa, esa mejor relación contigo mismo, que es la base claro. de La claro. relación con los demás. Muchas gracias. Y yo te diría que si alguien eh, se anima a dar ese primer paso, es el primer paso más importante de su vida. Porque muchas veces tienes miedo y no quieres darlo. Y cuando lo das, no lo sueltes. De verdad que se animen. Muchísimas gracias, querida Gabriela. ¿De qué? A ti, mi Ricardo. Muchas gracias a ti por existir, de verdad. Gracias.